Tengo donde más frágil soy, donde el mal conoce mi herida, se ensaña en mi piel. Solo un atisbo, solo una luz, brilla nada. Tú sé Mi Señor Solo Tú Solo Tú Solo tú, solo tú sé, mi Señor, solo Tú, solo Tú, solo Tú, solo mi Señor.